Bueno, pues, ahí, ahí está, son. don Sócrates, ¿Usted qué quería saber? Cogía, que, qué cogía ahí de Sócrates lo que tú querías. ¿Eh? Sócrates, <risa> tu análisis. No, tú tuve razón cuando le dije sí, sí. Que, sí. que la gente no sabe lo que es. Sí. O sea, ¿Qué fue? No, la ¿no? mayoría. Y tú sí. lo puedes hacer. Se hizo dentro del ámbito de la persona del pueblo. Sí. Si lo llevas al ámbito de los abogados. Con una pregunta en específico, el resultado te va a ser igual. Ahí me dio miedo. Es, que, esa, que esa, no, esa no, es separación. que no se domine ese tema. Sí. Incluso, que los abogados ¿no? no dominan ese tema. No, yo he pensado que como una forma de crear una cultura constitucional ya para las generaciones venideras, la constitución debe darse en cada uno de, de los diferentes grados que hay. Sí. No es que un asunto de dártelo en octavo curso, sino en cada grado. En cada grado tiene que darte la sí. constitución y que tú... Dominen la constitución de la misma manera que deben darte de inglés, de la misma manera que una parte tienen que darte el creol, de otra manera que tienen sí. que darte francés, que le tienen porque, que porque es, también. es, sí, exacto, sí, todo, es, es todo. que esa forma, ese, ese, ese currículo que nosotros tenemos no representa ni donde estamos viviendo ni donde vamos a vivir, y para nosotros crear una cultura constitucional, los niños tienen que dominar desde el principio. Que cuando salgan días, salgan como si fueran técnicos constitucionales, sin que tengan que figurar en ninguna parte, pero que claro. sepan cómo reclamar su derecho, cuáles tienen, claro. hasta quién lo pueden reclamar. O sea, porque... A propósito ¿sí de pro... eso, Así y... se inicia la sí. democracia. Mira, a propósito... Claro que sí, eso, eso es el fu... ese es el fundamento esencial es, de la democracia, es el, el respeto claro. de, de una constitución Así y de los A propósito de eso, te, le comentaba a los muchachos aquí fuera de cámara... Que cuando nosotros hicimos el trabajo eh, final de nuestra carrera de Derecho, hicimos una investigación específicamente aquí en San Francisco de Macorís preguntándole a la gente una tesis, una tesis. Si, si sabían eh, qué eran los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución y si los conocían. Y la mayoría de gente no lo sabe. No. Y el que te dice que sabe, por salir de ti, no claro. conoce más de uno. O más de dos. Eso es terrible. Entonces nosotros, a propósito de esta situación, hemos diseñado eh, para Telenor una campaña que va a salir en los próximos días, donde se le va a explicar a la gente con, con, con anuncios, por ejemplo, de manera detallada, algunos artículos que se han eh, sacado, se han elegido de la Constitución Dominicana, específicamente la parte de lo que tiene que ver con los derechos fundamentales, para que la gente, como, como, como establece Sócrates, lo sepa, eh, el derecho a la vida, el derecho a la educación... ¿Qué es y dónde está ubicado dentro de la propia constitución? Y así, eh, si se quiere aportar eh, un granito de arena A que la gente pueda tener un poquitico más de conocimiento con relación a sus derechos Lo pudiera parecer muy pretencioso, Pero también hay una situación dentro de esto Amado, tú como, como educador y ustedes muchachos Es que no basta con tu saber que tienes un derecho Tú tienes que saber cómo reclamar. Sí. sí. Por eso cuando hablo de que en la escuela tienen que enseñarte derecho constitucional en cada materia. El problema es que tú puedes decir, bueno, yo tengo derecho a que un policía no me lleve preso o a que no se viole el derecho que yo tengo a, a mi intimidad. ¿Cómo lo reclamo? Si no te enseñan eso, no te están enseñando nada. Exacto. Tú puedes saber que tú tienes derecho a 60 mil cosas, pero ¿cómo lo reclamo? Hace... ¿Ante quién voy a reclamarlo? ¿Me entienden? Claro, claro. eh, tiene que ser algo un poquito más... Bueno. Hace unos años, dos o tres años, el presidente Medina estableció mediante el decreto 310-16 Esto fue para uh -huh. el 2016, eh, establecer de manera obligatoria la enseñanza de nuestra constitución uh -huh. en las escuelas Se creó una constitución para niños y todo y eso uh -huh. No sabemos en qué está, si se, se está aplicando y sería importantísimo que un maestro nos llame para saber si a los muchachos se les era para el grado eh, secundario, y, o sea, los, no para los más pequeñitos, sí. sino desde unos intermedio, los, y, intermedio secundaria. y secundaria. Y nos interesaría, y vamos a ver una llamada, y ojalá que sea en ese sentido. Buenos días. Buenos días. días. días? Adelante. Buenos día, días, Un saludo, y a todo ese gran equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. especial para el, el señor eh, Amado José Rosa, el Muchas gracias, gracias buenos grande. días. El mejor de todos los tiempos. Mi pregunta es la siguiente. Eh, en a sí. a Martí, de esta señora que está. Adelante, adelante. ¿Qué pasó ahí? Aló. Aló. Parece se, que se cayó. Llámenlo de nuevo el caballero. Llámenlo de nuevo. Entonces, de nuevo para que exprese su... Su preocupación. Bien. Entonces se estableció este decreto y es importantísimo saber si en las escuelas se está aplicando. Me parece que no, pero no podemos afirmarlo Acá, O sea, si en los centros educativos no se enseña la constitución o los aspectos fundamentales de esta, porque ciertamente eh, debería haber un enfoque en resaltar los puntos más importantes, vamos a decir, o como se establezca que sea lo, lo más importante a que la gente conozca. Si desde los centros de estudio esto no se hace... No se crea esta conciencia y este valor o esta importancia que tiene la misma desde el Ministerio de Educación y los centros educativos. Lamentablemente va a continuar así. La gente pensando, como dijo un amigo, un amigo que eso se, se hacía de toda forma y para lo que uno quería. O sea, no tienen la más mínima noción de lo Ay, que trabaja, es dijo. nuestra Constitución. O sea, sí, es terrible. Vamos nosotros bueno. a aportar a través de los medios de comunicación uh -huh. claro. a claro. Claro. un poco excelente iniciativa, la, a para, excelente. A mejorar para el si se quiere, ese desconocimiento el, que hay incluyendo el, esa ¿hay parte de la parte que eh, no, tiene que ya, ver con el reclamo eh, de los derechos que bien, también está consagrado también se puede Constitución. matar como charla. exactamente incluso uh -huh. desde aquí podemos comprometer al equipo que tiene que ver más con la parte del derecho a que en ciertas ocasiones podamos ir a los liceos estoy, a los yo, colegios yo para impartir Charlie podemos claro. hacer claro, si se quiere con un convenio claro. interinstitucional para que se pueda ir a hablar sobre derechos constitucionales claro, sí. en, en, en las escuelas claro. colegios y hasta coger aquí. elegir temas digeribles exactamente. Claro, y adelante claro, sí, claro sí, claro sí. sí. ese tema es sumamente importante porque la inclusión la democracia inicia con el conocimiento de la constitución si somos ignorantes en la carta magna que nos rige como ciudadanos simplemente nosotros siempre vamos a estar en un lago cenagoso de la ignorancia también en cuanto a lo que es el desarrollo del índice humano porque vamos a tener gobernantes que se van a estar burlando vamos a tener políticos que se van a estar burlando continuamente del pueblo Pero, dominicano días. hay una llamadita buenos días Muy buenos días buenos días es el que Yo veo... gracias muchas gracias Luis Llanbur. Ah, Luis por... Adelante. Adelante, muy amable. Este Miren, programa es suyo. Esto se va con el tema, pero el tema es, es muy importante. Lo que ustedes están haciendo, porque ese es este el tipo este de programa que contribuye ¿Teléfono? a fortalecer sí. el, el desarrollo educacional de un país. Eso se es, que es lo que. Se llama, llama, <risa> Liderar con responsables, sí, ustedes sí, sí, sí, sí. de todas tienen que ser liderazgo? Y la importancia que tiene es que los ustedes hablan puede ser imitados porque se ve como si fuera de Dios, muchas veces la parte de, de la comunicación. En dicha ¿Sí? entrevista hay algo que es muy importante que es quiero que ustedes la hagan. Ex gobernador. Ex ¿sí? gobernador. De tener deberes y estar contemplado en la misma constitución. Claro que sí. Otro aspecto más importante es el mensaje que nos dan los actores nacionales que son responsables de aplicar no, los primeros y los hacer de la... que sugeren las relaciones con a la misma constitución. Sí. Los que deben de aplicar es ah. este Gracias por su, sí, gracias, llamada, ya, su llamada. Muchas gracias. Luis Chocor, le tomaremos ex, la palabra. Es gobernador de la provincia Hermanas Mirabal. Así muchas gracias es. por estar en sintonía con nosotros y por el aporte que hace. Lo, lo que quería decir para no quitarle tiempo a Fulvio con relación a eso es que la importancia de el defensor del pueblo radica en esas cosas que le está diciendo. La mayoría de las vulneraciones de tipo constitucionales para las personas que no dominan cómo reclamar su derecho debieran ser hechas y defendidas por ese defensor del pueblo. Sí. Pero tú sí, no lo eso aquí? No, o sea, imagínate, no. quien recayó esa, no tiene ni siquiera idea de cuál es su función. imagínate tú lamentablemente es desde realmente